¿Por qué nos pusieron esta música? No, no sé si... ¿Cómo le va, ¿Usted eligió, don Juan? No, yo voy a elegir yo? Dice 12 grados y aquí hace cuánto, 30. Aquí... O será que uno en viejo los termostatos ya le empiezan a fallar, ¿no? ¿Eh? <risa> sí, nos hace más Porque calor Porque hace por mucho acá. calor, amigo. Sí, acá está... Pff, acá debemos estar unos 30, seguro. Acá es Santa Cruz, más o menos. ¿Cómo está, Juan? Bien, bien, bien, bien, ¿no? no hay ningún problema. Preparándonos para la próxima semana, ¿no? ¿Qué habrá? Bueno, para el relanzamiento, obviamente, de la programación. A haber más laburo, a la Eso es bueno, ¿no? Sí, más labor. A bien. ver si los de allá se avivan. Estos son peor que los del bar. ¿no? <risa> Aquí sí, el Sí, ¿no? hay, hay que castigar. Sí, Yo enseguida te voy a mostrar los castigos que hay para estos mediocres del bar. Ah, ya. O sea, como que castigo. hay que tener un equipo por si acaso. Hay que tener. ¿Por qué esa música usted la eligió? No, tampoco. qué no, ¿Es de un cumpleañero? ¿Quién canta al final? Tampoco. No, ni es de cumpleañero. Así, así dentro de... De contrabando, igual su compatriota Miriam Hernández eh, que... ¿Compatriota? ¿no ¿La gorda esa? ¿No la ¿Sí? Pero con esa música pues, a la una de la mañana, hermano, ¿cómo la vamos a poner a Si estamos laburando, o sea, ponerme algo... Eh, eh, algo que te haga vivir, la gente en casa está trabajando ya está preparándose, porque ya están venidos, están devenidas los, los otros a almorzar. La otra gente que está en la oficina, que está mirando el programa, quiere saber eh, cosas que pasan. Y no escuchar a la... a ver, eh, escuchar a Miran Hernández, uno de la roca, pedigo, a esta hora. No se puede. ¿O no? Claro, compli complicado, complicado. Eh, a ver, ¿qué han puesto? No, no, no. Tampoco. No, no, por favor. Pero ese es para la esposa. Tan, de Don tan Juan. desubicado. No, no. A, a su esposa le gusta. Sí. Junto Pero no es para ver, esta hora, me... sí. Vamos a ver por algo favor. más electrónico. Decí la a que se ubique, eh, por favor. <risas> bueno, eh, por favor, vamos a mostrarles a ustedes esta imagen. Es de la de la casa de muñecas del cuadro de Wisterman. Imagen casa de muñecas. Esto es una carta. Sí, la imagen. ¿Ya? La imagen que tenemos al fondo. En la pantalla. Si ya la te dije, ¿viste? O sea, es el pan peor que el bar. Esa es la sede del Club Wisterban, que podría ser embargada hasta el 15 de este mes. ¡Epa! Es decir, en exactamente una semana. Sí, señor. Se conoce que el Club Escarlata debe la suma de 4.900.000, 5 millones, por deudas impositivas. Los nuevos administradores se encuentran preocupados porque lamentablemente ya no hay plazos para un plan de pago, debido a que este proceso ya estaría ejecutoriado. Si no se paga la deuda impositiva hasta el 15 de, de este mes, que sobrepasaría los 5 millones de bolivianos, el club Wisterman, además de esto, va a subir el embargo de los vehículos que nadie sabe, ya vamos a hablar de eso, la sede y los posibles ingresos que genere la Federación Boliviana de Fútbol y también por conceptos de la venta de entradas. O sea, salen del tema de los jugadores... No, no, estos ex... están muertos todavía, todavía claro. no reviven. Pero digamos que medio solucionaron con los exjugadores y ahora viene esto esto lo que pasa que este señor que aparece allí con la casa de muñeca tenía un plan de pago con, con impuestos ¿no? ¿se sabe qué? Eh, ¿impuestos? No, no no, perdón no, no quiero hablar de eso, yo pero disculpame resulta que tenían que pagar, tenían un plan de pago este subió en el mes de agosto, pagó una cuota este, y no pagó nunca más entonces todo el plan de pago se desmoronó pues tú sabes que si vos no le pagás un mes a estos cristianos, claro. todo lo que has pagado muere. Además son en UFBs. Los sí, impuestos. Sí. Los fondos buitres son un poco fuertes, pero bueno. ¿Viste? Eso es. Tú entras en un plan de pago y ya está. No pagaron y ahora corren el riesgo que se las quiten. Uh. Alrededor de 5 millones, pero ¿viste que cuando vos vaya, que te hagan la cuenta, se hacen 10? Uh -huh. Porque te cobran esto esto, esto, esto, esto, esto, esto Todo el mundo espera un perdonazo Pues nadie está en capacidad de poder cumplir Que sé si yo, con, con todos los lo, lo que te quieren cobrar Tremendo Dicen o sea, que va a haber perdonazo No tengo idea, pero Ahí ¿sí? tendría que correr Wilterman. Sí, pero el perdonazo no creo que llegue ante el 15 Sí, que ya estamos exactamente a una semana sí. El otro miércoles embargarían esta sede Pueden pegar una vuelta, aquí, allá, más acá, pero está muy comprometido el tema. Complicado. ¿Eh? ¿Se acuerda que ayer hicimos en tono de broma el tema de, del bus? A ver, mostrámelo, Carlitos, Carlitos Mesa, un fenómeno. ¿Eh? El bus de, de Wisterman, que ayer lo empezamos a buscar. Allá está Yucra comiéndose un silpancho, ¿eh? el atrevido maneja... Y ah, el y otro es el que prepara. El ah. eh, no, hay que mirarla bien. Ahí ¿Cuánto está el atrevido. Detalle. ¿Ah? ¿Cuánto Mucho detalle. detalle, no, no, no. ¿Y quién prepara los el Pancho y los sanduí? A ver. Ah. El Jekini. ¿Ya apareció o no? No. No digo el bus, decía. No, no apareció sí, el no, fin, tampoco. Que, lo están esperando. Y ahí está nuestro amigo, mira. Ese le hace a los platos, pero le ah. da miedo. Seguro. El vago ese come más de lo que trabaja. Le hace honor a un buen coche, a bambino, coche a bambino. Usted es coche a bambino. Sí. Eso toman desayuno. En, el, en la mitad de, de la jornada, en la mañana, medio plato. Exacto. A la hora de almuerzo. El plato. En la tarde. Platito de la tarde. Y en la noche, la cena. <risa> el trancapecho, será. Seis veces al día comen. Viven para comer. Sí. No comen para vivir. No, no, no. La pasan muy bien. A mí no, me encanta eso. Por supuesto. Voy, esperemos Yo tengo un compadre, sí, ¿eh? Mi, mi compañero Manuelito. Uh, sí. El problema es que voy y no me quiero volver. Ya no quiere volver. No quiero volver. Comemos todo el día. Ya, tremendo. Y también un peligro. pierde la, la figura. Oh. Claro. O sea que hasta ahora desaparecidos el bus y el expresidente, Wilsterman. Sí, señor. Están desaparecidos. Bueno. Aquí hay una carta, a raíz de lo que se dijo ayer en el programa, del tema de dónde están los autos y dónde está el bus. Esta es la carta, me voy a permitir leerla. Supuestamente esta carta es del 27 de enero. Dice el señor Rodrigo Ávila, ¿eh? que a este tipo ¿eh? es el nuevo gerente operativo ilegal. Son los capos. ¿no? Dicen que a este lo puso Humérez y Patato Méndez en ese cargo. O que dice que son los dos que están manejando el club. A mí me daría mucha pena si esto fuera verdad. De verdad. Deme consideración. Como es de su conocimiento, y se le asumió el cargo de presidente del club, y dentro de alguna de, sus, de las labores realizadas se procedió a realizar un seguimiento de los bienes del club, en atención a ellos se identificó la existencia de vehículos que el anterior directorio habría dispuesto a favor de jugadores y otros a cargo del personal del club. En ese entendido se procedió a su recuperación, poniéndolos a su resguardo en atención a ellos y a fin de no generar especulaciones. Mira, si no salíamos ayer, no mostraban la carta. Siendo que mi persona manifestó la intención de renunciar al cargo de presidente. Mediante la nota le hago llegar la entrega de los siguientes vehículos. Bajale para ver quién firma primero. ¿Ah? Gary Exxon Soria Lazarte. Vamos para arriba de nuevo. Estos son los mismos que han puesto el gerente. Una camioneta Suzuki Carry, teníamos fotos el programa de anoche no sé si estarán todavía allí. Ahí está la placa 5353 FZX, un bus de 26 pasajeros, un minibús blanco y una vagoneta Suzuki. Aquí no habla de los cuatro vehículos más pequeños. O sea, hay cuatro vehículos más. Cuatro además. más. Es... Uh -huh. Este es supuestamente el acta de, rece de recepción. Yo le pregunto al señor Rodrigo Ávila, con todo respeto, ¿por qué no muestra los vehículos? ¿Dónde están? Y lo que es más básico, los papeles de los vehículos, ahí están. ¿eh? Gracias. Esta, es la Esta es la camioneta. Esa es la camioneta. Esa la manejaba el Carelo, uh -huh. el saquero central que ahora se fue a jugar a Montero. Ahí están. cuando es esto, esto es parte de, de uno de los tantos operativos que se realizaron ah, allí. Ahí está, allí está el, la blanca. El minibus. O sea, hay, hay varias cosas, pero que después nadie sabe dónde están. Bueno, hay una vagoneta también y el bus. ¿Eh? O sea, ¿no hay ninguno de estos autos? No ¿Ocho vehículos estarían desaparecidos? Cuatro más hay desaparecidos. Estos cuatro, además, los otros cuatro pequeños que no están en o la Sí, lista. Pero el tema no pasa si están desaparecidos o no. El tema está, básicamente... <risa> En que, mirá vos, eran otros tiempos. Qué grande, qué bueno que somos. Esos son los culpables, los 6 millones de dólares que, que dejó eh, este tipo. El, a ese si es vos... el bus de Wisterman, muy mm -hmm. parecido al que lo pillamos vendiendo frijolitos. El de, la, ¿El de la parte central, el del medio de esa foto, es un abogado? Sí, señor, es ah. un abogado del club. No ganó nunca un juicio. Salinas, el, otro, ¿no? el otro de acá, de rojo, ese es un mentiroso. Ajá. Decía, no, no hemos podido plata a la federación, yo mostraba la carta. Y el otro de allá, el amoroso, ese que lo está abrazando ahí, siempre parece que le falta cariño a este hombre. ¿Eh? Ahí está. ¿Me entiende? Tremendo. Y ahí está el bus. que Ahí está no sea, el bueno, bus. ¿no? Difícil que pase desapercibido el bus. Un bus no, rojo, de ¿no? pero Esto es fácil. Le pueden poner algo encima. Esto otro terminó, sticker. Pero claro. El Strong, pues, el micro, ¿cuánto se llama? El 104. ¿Cómo se llama, muchachos? El micro del tigre. El que hace hasta Chasquipampa. Pampa el 108, no sé cómo se llama. Ahí 32. se tiene ¿ah? el 42 el, 42. el 42, ¿sabes qué? Psh, el día antes que juega Copa Libertadores América, el tiro, lo pesca, psh, le pegan una lavada, una pinta a la rueda psh, y le ponen, ¿cómo se llama? Sticker. Sticker, listo. Y el, el otro día escudo, parte. Psh, strong y parte la policía por delante y un escándalo. Y el chofer, como ya para en cada esquina, cree que está laburando, viste, de, de colectivero. Quiere parar en toda la esquina. Claro. Bueno. Bien. Entonces, el micro 42, dice. Uh -huh. eh, tengo yo eh, otra foto más eh, donde, bueno, eh, los, los. hacen bendecir. Ahí son los 42. Eh, son los 42. Elegí ah, cualquiera para el Partido de la Libertadores. <risa> Bueno, no es mentira. Nosotros eh, los, los hemos amarilla. visto cuando los estaban acomodando. Eh, tenemos imágenes, fotos. O sea, ah, yo no miento. O sea, ¿Por qué tendría que mentir? Es el... Ese es el micro. Eh, cualquiera de esos elegí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen sticker encima y, y con ese vienen, vienen para el estadio. Uh -huh. Ese es el tema. Pero bueno, volviendo a lo otro. Le mandé una foto yo allí donde lo estaban bautizando al micro para que, no se lo, para que no se lo lleven calcula menos más que lo bautizaron parece que el cura no tenía licencia del Vaticano porque parece que no funcionó mucho la tirada de Agua Bendita o era falso tal vez tantos no, curas sí. falsas hemos visto hay un cura que fue y lo, le, le tiró una buena vibra a este Soria ¿se oh, no. acuerdan? sí hasta ahora lo andan buscando <risa> anda buscando a Soria para cobrarle eso porque una misa si usted quiere participar de una misa son 50 lucas ¿no? sí para pues usted va y.. A ver si podemos poner la foto, por favor. ¿Cuál es la, se lo la acabo foto de mandar, de... donde está el cura bendiciendo, eh, eh, lo de... Ahí está, mira vos. Ah, Seguimos este es en historia. 6 millones, ahora tres millones más. ¿Ah? Este es en Alalay. ¿no? Alalay, usted conoce, bueno, ¿no? Sí, sí, ahí al fondo se llega a ver que es la laguna, secándose hoy en día. Y este era es el lugar que, que bloquearon, ahí está. La otra vez. Cierto. Ahora, me pasan el dato. Una foto que me acaban de mandar. ¿Dónde podrían estar los vehículos? Ah, no. Información exclusiva de último momento. Sí, señor. A ver. Ponelo, por favor. <risa> ¿Van pasando por el avión o están de colectivo del avión? Esa es una zona muy simpática. Sí, sí, el avión. El avión muy cerca al aeropuerto también, al aeropuerto internacional Jorge Bilstermann. Ah, ahí. <risa> Bien. Bueno, ya. ahí estarán to... el bus, ¿será que también está por ahí? No, no, el bus, no, no. hay el bus. Hasta ahora nada. Pero eso es cuando. Bueno, sacarlo ya, porque si no, después se va a calentar conmigo. ¿no? Eh... Yo te voy a mandar cómo preparan, ya no más. El bus de 10 troques para la Copa Libertadores de América. Son una imagen exclusiva. Así. Exclusiva. Lo están preparando. ¿Cómo se llama eso? Es que ya hay cosas que no entiendo. Lo que pasa es que yo nací en el siglo pasado, en la mitad del siglo pasado. Entonces, el mundo evolucionó. Y hay conceptos que a ratos no los logro eh, captar. Y no los retengo porque no los manejo siempre. flo. Cuando te ponen... Yo, yo, esperá, apurá que yo me caliento Viste, yo me enojo cuando no me puede eh, Ah, cuando... plotear, plotear Eso, plotear El plotear, el, el poner los stickers, lo que estábamos hablando hace Sí, plotear. El plotear eh, Ya podemos poner las imágenes Así se está laburando el, el micro de 10 Strong Ahora Yo viene la Copa Libertadores de América Así es que se los laburan Mirá, viste que el mismo micro ah, sí. No, no estoy mintiendo Es el mismo micro en línea 42 Así empiezan Poneme otra para que veas cómo va quedando después. La gente piensa que somos malos. Ahora, Next. ¿Estas fotos picture. son actuales? Sí, de la última vez que lo acomodaron. De la Copa Libertadores de América anterior. Pregúntele al, al señor aquí. El si señor conoce toda la historia. El que está ahí, el medio peloncito. <risa> del, del micro. Sí, ahí está el micro. Así queda. Ve, Ahí está el micro. Agarran la escalera y lo empiezan explotar. Mm. O sea, lo sacan de la circulación dos días de línea 42 y lo ponen. Le piden 10 tronques en su microbús, rumbo al estadio Randos Siles, a Copa Libertadores de América, hoy ¡Oh, le ganamos a Boca. Y claro, el, el micrero está acostumbrado a parar en toda la esquina. Y claro, van seis policías por delante y, y cuesta. Pero eso es más o menos. Esa es la historia de nuestro. O sea, Bolívar tiene su micro, lo sacó por canje. Ah, por canje. Sí, bueno, tiene. este de Wilterman También se lo regaló, se lo regaló Toyota. Ah, También por canje. Bueno. Todo un tema el de los vehículos, de los equipos acá. No, toda la vida, no. Es, es, un, es un lío. Pero volvemos otra vez al tema de Wisterman porque nos, nos fuimos para otro lado. Wisterman corre el riesgo ese. Yo le pregunto al administrador del club y al gerente de la carta que yo mostraba, ¿Cuándo es que va a mostrar los vehículos? Dice que están en perfecto estado. Uno, es verdad que me interesa ver las carcasas de los coches, pero básicamente lo que necesitamos ver son los papeles de los vehículos, porque están todos emprendados. Y hay algunos hasta con pacto de rescate, dice que hay. Espero que lo hayan pagado eso ya. O sea, ¿en qué consiste un pacto de rescate? ¿Usted conoce? O sea, usted tiene un vehículo, sí. tiene una necesidad de dinero... ¿Cree que le preste yo 5 mil dólares, ¿no es así? ¿Cómo su empeñarlo? auto, Su auto vale 12, ok, yo se lo doy, los 5 mil, pero le hago un pacto de rescate. Si usted el día 30 del mes de febrero no me entrega el dinero que yo le di, el auto es mío. Como empeñarlo, digamos. ¿no? Pero la palabra más bonito, pacto de rescate. Uh -huh. Y te cobran 5, 10% de interés por mes. Claro, en esa condición estarían todos los vehículos estos dicen. Yo no puedo saber todo, Diosito creo que sabe todo, ¿no? Uh -huh. Pero algo pasa. Pa y ahora, ahora. qué. La siguiente semana le embargarían. Tenemos los vehículos desaparecidos y o oh, en cómo era la versión bonita de empeñar, ¿qué decía? Pacto de rescate. Pacto de rescate. ¿Qué queda? Los jugadores. Jugadores que según la prensa Cochabambina hoy revisábamos, que eh, jugadores internacionales que ya los inscribirían en estos días, ya no. estarían habilitados para inscribirlos. Pero ayer salió el eh, Goitia a decir que él desconoce cualquier acuerdo firmado, cualquier recibo de dinero de los futbolistas, por tanto les da un plazo para que hagan llegar la documentación, porque lo contrario se les va a bajar seis puntos más. Mm. Y ya se viene lo de Coimbra. Y ya se viene lo delicio. Ahí son 200 mil dólares. ¿Quién va a pagar eso? O sea, más complicado que antes, creo, Wilterman. No, no, está muy requete contra complicado. Si a eso le sumás, que allí están manejando el club dos tipos que son impresentables. Uno, expresidente, y el otro estuvo vinculado a un caso de los respiradores. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Que lo enchirolaron al muchacho. Ya. También. Y el otro fue tiene un juicio. ¿no? Claro. Un juicio que le metieron tres años y porque fue tres años no fue para la cárcel. Y después tiene otro tema con vinto. Dicen que esa es la gente que está manejando el club. A o mí sea, me daría mucha pena. Renacieron los que estaban. Sí, señor. Las aves de rapiña aparecieron. Qué tremendo. ¿Qué le parece? Escuchémoslo al, al ingeniero cuando habla del tema del bar y de otras más, por favor Sí, la verdad estamos muy preocupados, hoy tengo una reunión también con los miembros de la comisión de, de, del VAR, vamos a dar eh, un, un ultimátum, si, no, si esto no mejora en la siguiente fecha, pese a todas las condiciones que le hemos dado, capacitación, eh, dotación de, de equipamiento, hasta incluso eh, desde el punto de vista tecnológico, si esto no mejora vamos a ver en primera medida cambiar a la comisión del VAR y en su defecto veremos qué otra medida más drástica tomar como fútbol lleno. Ahí está el tema del bar. Ya salieron los castigos. Hace una hora. Ya los castigaron. Sí, vamos por favor. Póngame las cartas, señor director. Son Esto cuatro. Es último momento. Esto sí es último momento. Último momento, momento señoras sí, señora, y señores, fueron castigados los mediocres. Eso le va a aparecer a todos los que están ahí en la sala de control. Un día <risa> hay que hablar con la jefa que le mande un memo. A ver, vamos con las cartas. Ya las tenemos. Pregúntele por favor al señor Carlito. ¿O es que se pasa mirando el WhatsApp de las otras barbaridades que le mandan? Al chino, por favor. ¿Eh? Ahora, ayer, esto fue enviado esta mañana. Claro, ayer eh, mostraron en el programa justamente el escándalo que es el bar, ¿no? Sí, señor. ¿Qué escándalo? Es un escándalo. Pero grita más que en Control Central acá. Sí, ya te dije. No, esto aprenden a contar nomás esto. 5, 4, 3, todo esto deben trabajar en la Federación de Automovilismo, ¿viste? Para levantar la bandera, cuentan para atrás, son unos fenómenos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Listo. Ahí está. Atención, Guido Kenta, Juan Nelo García y José Antelo. Visto el partido disputado el día 6 de febrero en la ciudad de Santa Cruz. Entre los Leones Blancos y Palmaflor, por la primera fecha, considerando que los señores Gildo Quenta, Juan Nelo García y José Antelo designados en este partido han sido analizados técnicamente por esta comisión, concluyendo que ha incurrido... Ay, mi que le puse una coma, si no me ahogo. Ha incurrido en errores de interpretación y consideraciones de reglamento del partido mencionado precedentemente. Resuelve suspender a los señores Guido Quenta, Juan Nelo García y José Antelo por una fecha de la división profesional. Una fecha. No es nada. Se pierde un partido. Descansan pero, un partido. Yo no vi que hubo más, la gente reclama el penal, pero el penal hubo falta del arquero en contra de Palmaflor. Pero bueno, dale con la otra carta. Tengo otra. William Medina, el partido disputado en Cochabamba. Aurora Always considerando la actuación de William Medina designado para este árbitro. Suspender a William Medina por tres fechas de la División Profesional ah, de la Federación Tres fechas A este le tiraron tres del partido de Cochabamba O sea, es, eh, parece que hubo más faltas Entonces, inferimos si, si la pena es que mayor no, o la sanción no, es mayor no, no le daría, pero bueno Vamos Juan Marcelo Castro, Rubén Flores y Álvaro Campo Estos son los mandingas del partido del Tigre Mira, que la actuación de Juan Marcelo, Rubén Flores y Álvaro, suspender a Juan Marcelo Castro, Rubén Flores y Álvaro Campos por tres fechas, esto me parece una tontería. Aquí le debieron haber metido por lo menos seis meses, no tres fechas. Ahora, la pregunta es, ¿suspendiendo a todos, quién queda? ¿Quedan? Quedan todavía, sí, hay como 50 vagos. Ah, Pensé que no eran muchos los que habían pasado esos cursos internacionales no. del bar. Cualquier cantidad pasa curso. El problema es que no aprueban. <risa> Bueno, Esa es otra cosa. Ese es otro tema. O sea, todos van al curso, todos se inscriben. Pero hay algunos que no aprueban. Acá hay otros. La ¿Tres mayoría. Más? ¿Sí? Austin Prado, Orozco y Orellana. Ese es del partido de Trinidad, Libertad, Moreva, Cádiz. Austin, Orozco y Roger Orellana. Han sido... No puede... Suspenderlos. Resuelve suspender a los señores por dos fechas. Dos. El más suave fue el de Palmaflor-Real-Santa Cruz, que solo lo suspendieron Pero con Pero los yo, yo no le veo mucha cosa a eso. Aquí debieron haberlo suspendido al árbitro del partido de Bolívar con Guavirá. Porque hubo una, una falta manifiesta en la mitad del campo de juego que fue determinante en el desarrollo y en el, fin, en el resultado del partido. Claro. Hay una falta en la mitad de la cancha donde el jugador Melgar roba una pelota en un cruce cometiendo una falta... Tras la falta convierte el gol del Bolívar en el, el segundo gol. Entonces fue determinante. Claro. O sea, te das cuenta que miden de una manera y no la miden de otra manera. O sea, de ese partido nada. Nadie. Nadie, nadie sí. dijo absolutamente nada. La gente de Guavirá ha hecho una conferencia de prensa, la está terminando la conferencia de prensa ahora, eh, donde el presidente ha salido a mostrar todas estas cosas eh, que tienen que ver con el desarrollo de, del bar. Bueno, entonces como ocho o diez árbitros suspendidos. So, entre ellos y es, tres. Son los, que, los ¿viste, que se hacen llamar managing quality. O sea, los que laburan en el bar. Ajá. Uh -huh. Ellos más el árbitro. Entonces han sido suspendidos. <risa> eh, pero bueno, la novela de, de Paniagua continúa. Goitia salió ayer a decir lo que debió haber dicho hace mucho tiempo. Escúchenlo. Y pongan mucha atención. Porque él habla del presidente de favor y habla del que está enchirolado, es decir, que los dos habría una relación criminal para este tipo de cobros, se escuchan y este señor se da el lujo estando en la cárcel de hablar mal del tribunal superior de apelaciones, indicando de que gracias a este, a, a este tribunal es que la federación estuviera eh, problemas con ellos, lo cual no es verdad, primero Hace referencia a que yo debería ser eh, eh, habilitado como presidente con una situación de, de conformidad entre FABOL y, y, y, y la Federación Boliviana de Fútbol, lo cual es falso. Yo dependo de un congreso y me debo al congreso. Porque este señor nunca ha querido que haya el tribunal de apelación. ¿Por qué? Porque mervaba los dineros de los jugadores. Y ustedes pueden ver, aquí están todos los procesos, aquí dice, claramente, el profesional se suscribe a los en cuanto a los honorarios al la arancel en vigente. ¿Qué quiere decir? Que de todos los problemas, de todos los procesos, señores, se le tiraban el 10%. Eso es lo que nosotros hemos ido denunciando y lo vamos a seguir haciendo. Entramos en ese contexto y cuando hay la reunión con Martins, con el Conejo y con eh, los delegados de la Selección Boliviana, él no quería que haya el Tribunal Superior de Apelaciones, pese a que estamos nosotros en el, en el estatuto. Lamentablemente fue Martins que le, le dijo que él era el capitán de capitanes y que estaba de acuerdo con el Tribunal de Apelaciones. Y ese momento lo obligaron a este señor mentiroso a poner a sus dos miembros del tribunal, Basta ya de mentiras, señor Paniagua. Entonces díganle, sus doctorcitos, cuánto están ganando solamente con los casos de Wisterman Hablemos de unos, unos 300, 400 mil dólares. ¿40 mil dólares? ¿Les parece justo que un sindicato de futbolistas, el presidente y su abogado, estén ganando esa cantidad de dinero, mermando la plata de los jugadores? Creo que basta. El ingreso de un nuevo directorio, el Wilstermann. ¿Qué debería haber hecho favor? la agarra y el señor Paniagua, lo primero que hace es, ¿por qué el Tribunal Superior de Aperación no quita más puntos? Cuando él debería estar más bien del lado de la solución, ayudando a que el conflicto ya no exista. Y eso no hace. ¿Por qué? Porque quiere esa plata, quiere los honorarios. Esa es la vergüenza. Señor Paniagua, diga la verdad al pueblo boliviano y basta de mentir. Eso es lo que está faltando en el fútbol boliviano. Yo le voy a pedir al presidente de la federación también que entre. Tiene que ingresar ese juicio penal. ¿Por qué? Porque son dineros que han salido de la Federación Boliviana de Fútbol. El sindicato de jugadores de fútbol tiene su abogado. Es como el sindicato de Micreros de la zona sur. Ese abogado es gratuito. ¿Cómo puedes pensar? Aquí tengo más de eh, 400 mil dólares. 40 mil tira el abogado de Favol. Cuando no es el abogado de ellos, es el abogado de, del sindicato. Yo creo que ese es pues el, el, el drama. Se enojaba el señor Paniagua porque nosotros hemos quitado que los pagos de los, de, a los jugadores vayan a los jugadores. Porque él quería que, que vayan a favor. Iban a favor. Nosotros hemos roto esa situación y hemos dicho no se paga más a favor, se paga directo al jugador. Dubrínse, te siendo diciendo la verdad. ¿Por qué no lo dijo antes? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué sale ahora? Porque además se muestra la demanda donde dice eh, que se sujetará al arancel, ¿no? El abogado patrocinante. Y el arancel son 10%. Si tiene toda la razón cuando dice, ¿cómo es posible que los futbolistas paguen una cuota mensual por pertenecer a este gremio que pagan 15 dólares? Usted hizo la cuenta el otro día. En 15 años son 2 millones de dólares. Sí. Y además les cobran el 10%, a pesar de que uno dice, no, Paniagua nunca cobró. O sea, si no hubieran cobrado, eh, Vázquez dice que ganó 14 le dieron 4. Eh, otro dice que se quedaron con... Lo, lo, los cambios son muy parecidos. Y hay otros directamente que no les dieron un mango. Te conté lo del tema del, del, del panameño, que cobraron 8 y Stronges pagó a Favol y Favol nunca le pagó al panameño. Y después el panameño cobró por FIFA... Y tres años se demoró este tipo en devolver la plata esa del panameño. O sea, se había quedado con ese dinero. No pagó y se queda. Por eso es necesario, aquí al margen, cobran, no cobran. Eh, ¿Qué es lo que se pide? Se pide que si yo a usted le doy 900 mil, le doy un millón de dólares, para que usted le pague a jugadores de Real Potosí, de Blooming, a quienes corresponda, usted me elabore un informe y diga, le pagué a al, al, ¿cómo se llama? al cantante 15 mil dólares. El señor Montaño cobró 12, Pastén cobró 8, eh, el Mostaza 7. O sea, más o menos así. Claro. Y además firmo y firmamos y que haya un documento, o sea, que yo efectivamente firmé. Hoy en día se utiliza la huella digital, así nadie se niega. Porque antes no, me falsificaron la firma, decían, ¿no? Ahora es la huella digital. Estos no creo que hayan hecho ni huella ni nada. Eso es lo que se le está pidiendo. Por eso es que San José aparece en la causa pidiendo qué se hizo con medio millón de dólares. Que la federación le descontó a San José. Porque era un millón. La otra mitad se fue con un tema de, de, un, de un juicio que había de unas camisetas. Me parece una barbaridad a mí. y eh, Y la gente de Real Potosí pasa eso. Y hay muchos equipos... ...que pasa exactamente lo mismo, y no le daba la gana a este tipo... ...dar los informes, eso es la primera cosa... ...allí vamos a ver si es que se obraba de buena fe o no... ...yo no quiero prejuzgar absolutamente a nadie... ...pero mientras Paniagua, que está enrejado hoy... ...no dé el informe que hizo con la cantidad impresionante... ...de dinero que le dio la Federación Boliviana de Fútbol... ...porque salen a decir... ...no, nunca hubo plata en la cuenta de Paniagua... ...está bien que no haya cuenta en la... ...pero a quién le pagaban... ...le pagaban con un cheque a Paniagua... ...aquí tengo todas las foto de los cheques... ...ahora si después vos la depositabas... ...en la cuenta de tu abuelita... ...o donde te dé la gana... ...y esa es otra cosa... ...porque yo le pagué a usted, ¿no es? Eh? El cheque salió a nombre de... ...por lo menos los cheques que mostró... ...que Todos, hemos mostrado acá de... ...o la gran mayoría... En un 80%. Entonces van a tener que venir a declarar y rendir cuentas del dinero que recibieron. No, no les están pidiendo nada más, le están pidiendo que rindan cuenta. Ahora, hay gente que se ha adherido al juicio porque se quedaron con cambios. Nada más. ¿Por qué se destapa esto? Porque hay una plata que le debieron haber pagado al señor Ferrufino. Y no se la pagaron. Y la familia entendió que no, no, no se la tengo porque se la hará como mucha gente dice, ah, lo que pasa es que te van ganando la vuelta, la vuelta, te tienen la vuelta y no te pagan, que falta esto, que falta lo otro, que falta mañana, y el tipo se aburre. Claro. Uh -huh. Y son montos importantes. Claro, no, no estamos hablando de cinco pesos, ¿no? Bueno, medio millón en el caso solamente de San José. Sí, medio millón. De dólares. No, de una, de una plata que recibieron. San José por lo menos son unos dos millones y medio de dólares, que ha pasado por Pavol, es decir, ha pasado por Paniagua. De, de, de Real Potosí son casi 3 millones y pico de dólares. Uh -huh. Se calcula que estos han manejado alrededor de, de, de, por ignoraciones, 10, 12 millones, 14 millones de dólares. Entonces, si dice, como dice el doctor Goitia, que cobraban el 10, de 14 millones de dólares el 10%, ¿cuánto es? 1.4 millones. 1.400.000 dólares cobraban estos benefactores del fútbol. Y más los otros cambios que a veces no daban. Eso hay que probarlo. Y además de los aportes. Y además de los aportes también. Ay, ay, como Pero lo primero que le están pidiendo a esta gente, porque hay gente que sale a defender, no, que La Plata no entró. Me interesa un poco, por dónde entró. Hay un cheque que está a nombre de él. Y él tiene que rendir cuenta qué hizo con La Plata. Después me la pueden contar. Una película de pirata, de filibustero, de lo que ustedes quieran. Pero por ahora, así es la cosa. Y mientras no haya el informe, este va a seguir guardado. Complicado. Como complicado está para Nacional el juego de esta noche. Mirá lo que dice Pros. Tengo la posibilidad de hacer la práctica acá en el Chile y tiene un piso, la verdad, que espectacular. ¿no? Han jugado el fin de semana, eh, nosotros hoy hemos entrenado y se ve que, que el piso está espectacular y eso nos favorece mucho para el estilo de juego que tenemos, para lo que va a ser el miércoles, como bien decía vos, queda poco, entonces hay que prepararse de la mejor manera y bueno, a partir de eso empezar a analizar y pensar de qué manera podemos ganarle al equipo rival. ¿Tienes una desventaja no jugar allá en la Villa Imperial con su gente, con su hinchada? Sí, con la gente sobre todo, con la uh -huh. gente. Eh, tenemos también más altura, hay un montón de cosas que, que te modifican, pero hasta un cierto punto, porque como te decía recién, venimos al sitio, un campo de juego muy rápido, en donde nosotros creemos y entendemos que si el rival en algún momento se llega a replegar atrás, vos con movimientos de, de pase fuertes, la pelota viaja muy rápido, entonces eso te favorece, y, y seguimos teniendo altura, que es lo más importante, en algún momento se había nombrado el estadio de Sucre, entonces yo creo que el estar acá dentro de lo malo nos favorece y hay que aprovecharlo. ¿Qué saben del rival? Mirá, eh, tenemos entendido que el equipo eh, juega la segunda, al segundo balón, donde intentan seguir jugando y en la mínima presión buscan el pase largo para los delanteros, para pelearla, a partir de eso, si en algún momento nosotros tenemos la tenencia de pelota, ellos se van a replegar atrás y van a tratar de salir y jugar de contra. Teniendo en cuenta que es algo lógico, ¿no? Un partido de 180 minutos en donde el primer tiempo se va a jugar acá, ellos van a tratar de defenderse lo más posible y, bueno, obviamente que llevarse el arco en cero va a ser para ellos un partido ganado y nosotros tenemos que tratar de romper con eso. Y, bueno, replegar y hacer todo lo que hemos trabajado durante toda la pretemporada volcarlo en el campo de juego. Hoy... Hoy, señoras y señores, el partido es a las 8 de la noche. Nosotros vamos a transmitir el juego hoy eh, por la radio, a Yala. Eh, tenemos una ilustración del tema, entonces quédese con esta invitación, por favor. Lo esperamos y yo vol volveré a la una y media de la tarde con todo. Están llegando los hinchas de Potosí, 17 micros contamos anoche. Anoche hemos transmitido es en mismo, directo ¿no? eh, con, desde un micro. Venían Buenísimo. ya... Viste. Claro, la fiesta entera de Potosí, rumbo a La Paz. Cuidado, muchachos, lleguen temprano, palchaqui, vayan a meterle un caldo, un caldo, les dije, y los espero aquí en el canal. Sí, claro, por ahí van a estar aquí afuera ahorita. Sí, imagínense, <risa> 17 microbuses vienen a apoyar al equipo, que es bueno, es una pena que las autoridades en Potosí sean tan... Se hayan perdido esta oportunidad. No, no, hay gente que no quiere ayudar al progreso, se preocupan de otras barbaridades. El fútbol es lo único que nos une y Potosí debió haber jugado su primer partido de Copa Libertadores de América Nacional, porque Real Potosí ya jugó en Libertadores, debió haber jugado, pero lamentablemente la poca capacidad administrativa que tiene el señor gobernador impide que esta fiesta la viva los potosinos y vengan a La Paz, donde al final a mucha gente aquí no le importa, pero hay que ir, ¿no? Hablando de fiestas... Eh, hace unas dos semanas el expresidente Evo Morales habló respecto a una conversación que habría tenido con el presidente argentino para impulsar la posibilidad de algunos partidos del Mundial 2030 se disputen en Bolivia. Hoy ya los medios eh, empezaron a hablar respecto al tema ¿Cómo a que raíz de una es? publicación. De que se haga el Mundial 2030 en Bolivia. Sí. No, es que el Mundial partido. no se va a hacer en Bolivia. No algún partido sí, se juega sí, en Bolivia sí, lo como que pasa subsede, ¿no? Que hoy en día eh, con esto eh, se hacen subsedes, ¿no? De aquí a Buenos Aires tenemos dos horas de avión, no es mucho. Uh -huh. De aquí a Paraguay es una hora y poco. No, estoy hablando de Santa Cruz. Yo creo que la sede de Santa Cruz, el estadio de Santa Cruz reúne todas las condiciones, digamos, para albergar un evento. Habría que, qué sé yo, modificar algunas cosas. Yo creo que ahí estamos. No habría que invertir mucho. El estadio Hernando Siles, bueno, ya sabemos que es el, el, uno de los mejores, el mejor estadio que tenemos aquí en el país. El de Cochabamba y también sirve. O sea, hay tres alternativas. ¿Cuál es el problema? Que ¿por qué la Confederación eh, Sudamericana de Fútbol un poco que dijo, a ver, a ver, qué pasa con Bolivia? Los líos en Santa Cruz. Cualquiera se le ocurre parar y le meten 30 días y le meten 20. Entonces, los problemas políticos que generan la ciudad de Santa Cruz de la Sierra impiden que se pueda realizar. Colombia tenía que hacer un campeonato sudamericano y no lo hizo. ¿Por qué? Porque ¿Te acuerdas que hubo mucho problema en Colombia? Sí, es claro. más, partido de Copa Libertadores de América que se tenían que jugar en Colombia, se suspendieron en Colombia y se jugaron en el tawich Aguilera. Dos equipos colombianos jugaron Libertadores en el tawich O sea, hay un antecedente. Entonces, al, al final se sientan los presidentes y le preguntan al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. No hay problema, podemos jugar en la final continental, qué sé yo, la final de, de la Copa Libertadores de América, que yo creo que ese podría ser el primer paso. O la final de la Sudamericana. Entonces no va a decir dónde. Santa Cruz tiene hotelería, fantástica, tiene aeropuertos, o sea, tiene todo. Como Cochabamba también y como La Paz. Pero La Paz la gente no quiere venir a jugar. Claro, no, es un poco más complicada, ¿no? Por el tema de la altura. En Cochabamba, eh, más o menos. Cochabamba pero, es como Quito, como Ciudad de México. Digamos. Sí, entonces, puede ser. Eh, pero, básicamente, hablan de Santa Cruz. Y cuando hablan de Santa Cruz, revisan. El año pasado, ¿el país tuvo cuánto? 40 días en todo el año. Imagínese. Entonces, usted puede, de forma oficial, determinar... Que una sede de un evento internacional se juegue en un sitio que vive convulsionado con, con todos estos problemas políticos? Nah, complicado. ¿no? Ahí Muy sí complicado. complicado. Entonces, la buena voluntad que tiene el presidente Fernández y la buena voluntad que puedan tener los presidentes de las distintas eh, federaciones choca con ese problema. Porque ese problema en Santa Cruz no ha terminado todavía. ¿O terminó? No, claro. Aquí en La Paz no hay problema. ¿Viste? Porque, ¿viste? Se le agarran la marcha por allá, no hay problema. Aquí ha habido marchas y ha habido huelga, igual se ha jugado. Y cambia, no, allá no te dejan entrar. Ese es el inconveniente que hay. Tanto, en Cochabamba no hay, no, no hay problema porque alcanza para dos micros los que hacen manifestaciones. Tampoco, no, no, no es relevante. Aquí en La Paz, eh, qué sé yo, dos micros esos grandes de, de colegio americano, entran los marchistas que están en... en ...a favor de esas cosas... ...tampoco, no, no pasa absolutamente nada... ...en cambio en Santa Cruz más complicado... ...entonces por eso yo no le veo todavía... Uh -huh. ...porque además hay que hacer inversiones... claro ...y tiene que tener el respaldo del gobierno... ...no sé si al presidente le gusta el fútbol... ...yo creo que le gusta más el básquetbol... ...bueno, es, es jugador de básquet, ¿no? ...pero bueno... ...yo creo que hay que esperar... ...mucho humo hay... ...¿entiendes? ...bueno... A la una con treinta nos vemos, Juan. Voy a disipar el humo. A <ríe> Va a disipar el humo. Va a soplar el humo. Hablando de humo, vamos a ver cómo está la ciudad de La Paz. Nos vamos al corte para eh, revisar, por supuesto, la situación en torno al tráfico, como siempre lo hacemos.